Presentamos el editorial, hoy titulado, Ahora es que falta mambo. Mientras las universidades deciden volver a docencia virtual por brote COVID, el Ministerio de Educación sigue roncando. Y es que ahora después que las propias autoridades de manera irresponsable le dejaran todas las puertas abiertas al virus, no encuentran cómo enfrentar la realidad. Ya la variante Omicron pasó a ser predominante a nivel nacional, detectándose en el 85% de las muestras analizadas. El país continúa registrando cifras récord de contagios con una media sobre los 5.000 casos nuevos en los últimos días. Y las muestras secuenciadas que han dado positivo a la Omicron fueron tomadas entre el 20 y 29 antes de las festividades de Año Nuevo. Y para colmo, el presidente Abinader está de acuerdo con que se abran las escuelas porque, según él, no hay condiciones ni necesidad de volver atrás. Así que prepárese y cuídese, porque está claro que nadie lo está cuidando. Y las autoridades ratifican que el país está preparado para enfrentar la avalancha de casos positivos. Y la gente que está haciendo fila para la prueba, si no tiene el virus, lo anda buscando. Siga orando, porque ahora... Es que falta Mambo. Hasta el próximo comentario.